Pero primero tendremos que saber qué es el dolor cérvico-braquial. Pues bien, el dolor cérvico-braquial es el dolor que se origina en nuestras cervicales o parte superior de nuestra columna y que se extiende a lo largo de nuestro brazo. ¿Qué causas desencadenan esta patología? Por lo general, las causas del dolor cérvico suelen ser musculares o mecánicas. También pueden ser causas originadas en el sistema nervioso central, aunque en este vídeo nos vamos a centrar en las causas de origen muscular y o mecánico. En el caso que el dolor cervicobrachial se produzca por una causa muscular, es un dolor, como hemos dicho, originado en la parte superior de nuestra columna, normalmente debido a una contratura muscular y que se irradia hacia nuestro brazo a través de la activación de los puntos tíger o puntos de alarma. Es decir, son puntos que tenemos en nuestra musculatura que cuando se activan produce dolor irradiado avisándonos que algo va mal. Y por otro lado, cuando el dolor cérvico-braquial es de origen mecánico, es un dolor normalmente producido por el atrapamiento de alguno de los nervios cervicales, produciendo dolor radicular o nervioso con irradiación hacia donde se, inervia, se inerva dicho nervio. Es decir, dependiendo del nervio afectado, irradiará a distintas partes de nuestro brazo. Los pacientes que sufren esta dolencia suelen ser pacientes que suelen tener malas posturas a la hora de trabajar o de dormir, que además cogen peso de una manera incorrecta, o bien que realizan alguna actividad física o algún deporte de una manera inadecuada. Además suelen tener alguna patología de base como deformaciones cervicales o bien vertebrales, escoliosis o patología degenerativa de espalda, o bien porque poseen una musculatura atrofiada o poco tonificada. ¿Cómo se debe realizar un correcto diagnóstico? El diagnóstico de este dolor frecuentemente se realiza a través del juicio clínico, por medio de técnicas manuales diagnósticas como por ejemplo presión sobre los puntos de dolor referido donde nuestros fisioterapeutas podrán saber si es de origen muscular o de origen mecánico. Si se evidencia que no es un dolor muscular sino de origen mecánico, se procederá a hacer una radiografía donde además de verse los huesos, las calcificaciones y deformidades como es que la escoliosis, también pueden evidenciarse lesiones discales como protusión o hernias. Si así fuera, habría que confirmarlo a través de una resonancia magnética donde se verá si la causa del pinzamiento del nervio es de origen discal o por cualquier otro motivo. Qué tratamiento se debe seguir una vez sabemos el origen de la de la dolencia se procedería al tratamiento si la dolencia es de origen muscular además de un tratamiento médico recomendado por su especialista sería un tratamiento de fisioterapia que principalmente va a estar basado en la aplicación de calor masaje y estiramientos pero si la dolencia es de origen mecánico habría que valorar el origen exactamente para poder actuar de una manera más correcta pero el dolor mecánico hablaremos en otro vídeo debido a la complejidad